Buenas noches nuevamente con los que recién están ingresando. Vamos a esperar que vayan ingresando un poco más de sus compañeros. ¿Algunos de los que están presentes quedaron pendientes de exponer la semana anterior, por favor? Buenas noches, doctora. Sí, yo y yo, mi grupo. A ver, este, Antonio, empezamos sino contigo. ¿Pueden empezar? Sí, Sí, doctora. Doctora, sino que las diapositivas no las he podido terminar porque no vio luz varios días en mi casa, se me iba, se me iba y... Tenía mucho problema. Me tocaba a mí hacerlo porque a veces nos rotamos con los compañeros. Sí, claro, Antonia, no hay ningún problema. Si no, solamente expongo. Sí, voy a tratar lo más breve posible porque como estábamos viendo los precedentes, casi son parecidos. Ya, este expediente es el número 05057-2013 del Tribunal Constitucional. Eh... La señora esta, la señora Rosalia Huatuco Huatuco, del Departamento de Junín, ella presenta esta sentencia al Tribunal Constitucional porque en primera instancia fue denegada. Entonces, este, ella pide un amparo ante el Tribunal Constitucional en 2013 y lo que aduce ella es pues que pide la reposición ¿no? del trabajo que había perdido porque era secretaria del Poder Judicial. Eh, tenemos que tener en cuenta también que esta sentencia, eh, el presidente vinculante, tiene muchas aristas. Eh, digamos que esta, esta sentencia sirve para, de aquí preceden um, muchas opiniones diversas, se puede decir. Por eso es que cada uno, cada jurista y cada abogado um, tiene una apreciación a veces un poco diferente a la otra, porque... En dos, se puede decir de dos formas, unas que aceptan esta sentencia y la otra que no, pues no por la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia como procede, procedente vinculante solo se puede ordenar la reposición de, uno, de la trabajadora. Era secretaria del Poder Judicial, ella fue despedida. Eh, le declararon, eh, bueno ya, esta regla de... Es interesante, sobre todo en esta, el presidente vinculante, se trata también de que es una regla general, es una regla que va a servir de aquí en adelante para otras, otras es, otros procesos dentro del tribunal constitucional o, o aquel proceso que se puede utilizar siempre, los derechos fundamentales, pero... Cabe recordar que esta regla es interesante sobre todo en entidades que existen trabajadores de los trabajadores públicos bajo el régimen privado de la 728. Debemos entender también que esta señora entró, el tipo era modalidad, pero la le conducieron bajo el régimen del privado del 728. Y de ahí viene la desnaturalización del contrato temporal o contrato civil. Esta solo es para darse a través de un concurso, este contrato era solamente para darse el concurso público por mérito o por clase presupuestada o de naturaleza indeterminada. Podrá aspirar a la reposición según, el, según tendría es, esas, estos requisitos. Para esta casación, el señor Blume el señor Blumen dice que solo esa sentencia serviría Mm. solo pa el, para el tibado, no para el público. Y el Cerdán dice que solo debe ser, no debe ser porque este habla solamente de, no debe ser la reposición. O sea, había una contradicción. Cinco tribunos hicieron que sí iba a ser este precedente por los casos, ya por los, los requisitos antes mencionados. Y, y sabemos que fundamentalmente... Si vamos a ver que si este precedente lo vamos a ver desde el tribunal como los derechos fundamentales, es de la tenemos que ver sobre el artículo 27 de la, de la Constitución que dice no tenemos el derecho a la protección del derecho. Y también tenemos que entender que la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 17, toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y seguir libremente su vocación en cuanto le permitan las oportunidades existentes de empleo. El artículo 17, toda persona tiene debera de trabajar dentro de la capacidad y posibilidades a fin de obtener los recursos para su subsistencia o beneficio de la comunidad. En grupo hemos quedado, señoritas, y vemos que aquí esta sentencia es de, de la utilizado la, el régimen 728, en cierto utiliza más la Constitución del año 1993, que es más flexible que la del año 1979. El año de 1979 la Constitución era más este más rígida, tenía más apoyo a los empleados y no tanto al trabajador. En cierto modo, podemos decir si hubiera tener que ser un concurso público, debería ser equitativamente para todos, ¿no? Sin distinción. Ahora se hace por tercerización los trabajos públicos. Antes no había eso, el tarjetazo y tantas cosas que a veces habían pero también esta señora este presidente sale a la luz que ella se queja entonces no le tomaron en consideración los derechos fundamentales que ella tenía que tener por, por el trabajo que tenía ella. Debieron utilizar el presidente a partir de ella porque no se le reconoció en cierta forma hay cosas que sí convienen y a veces que no no están tan favorables y este precedente creo yo que no se puede utilizar de manera adecuada para los siguientes procesos porque no, tan, no es que vulnere el, los derechos sino que no está tan claro porque ha traído muchas controversias y por esos dos casos, o sea, unos que le apoyan y otros que no, uno que apoyan los derechos fundamentales y otros no, que dice que se debe al concurso por modalidad y también con plaza presupuestada ¿no? y que el bajo y que debe también ser el trabajo um, un trabajo de naturaleza indeterminada como dice aquí entonces eso ha sido todo doctora eh, la parte de esto y en conclusión quería decir bueno de la sentencia queríamos decir que um, para lo futuro mejora la, la calidad de de inversión pública y de definir las agendas de desarrollo y procurar que se lleve la, la democracia a todos en forma equitativa. Y otro punto sería promover la formación laboral ciudadana para poder con, afrontar los procesos laborales. El precedente vinculante se refiere a la ley existente que debe seguirse. Tal, el precedente existe dentro de las jurisdicciones de los derechos laborales. Eso es todo, doctora, mi participación. Gracias. Muy bien, Antonia, correcto. Eh, Antonia, por favor, ¿me envías al grupo del WhatsApp cuál es la lista de tu grupo, ya? Sí, doctora, gracias. Ya, gracias. A ver, ¿quiénes más están pendientes de hacer su exposición de la semana pasada, por favor? ¿Quiénes más están pendientes de realizar su exposición? El único grupo que faltaba es el de Antonia. Si no, se van a quedar sin nota. A ver, por última vez les consulto. ¿Algún grupo más estaba pendiente aparte del de Antonia? ¿Alguien más estaba pendiente de exponer? Walter, eh, ¿por casualidad tú expusiste? Doctora, le escucho entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿O solamente con Walter? No, no, no, no, no, doctor, no, no, no, no, no estoy, yo, correctamente. Estoy, estoy en provincia, he venido de viaje a provincia y quizá sea por eso. Ya, Walter, ¿llegaste a exponer la semana anterior? Bueno, entiendo que ningún otro grupo está pendiente de exponer. Bueno, los que están presentes. Doctora, nosotros también o sea, nos falta exponer. A ver, para que expongan de una vez, por favor. El, el grupo de Víctor ya, ya está aguamando, doctora, buenas noches. Ya, muy bien, Víctor, a ver, para que expongan. Vea, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Se puede poner del grupo de Víctor de Estabomán? Sí, expongan de una vez. Ya. Bien, doctora. Sí. Doctora, buenas noches. Compañero, buenas noches. Hemos encontrado el expediente de casación número 23-2021, donde vemos la audiencia oral y pública al juzgamiento incoado contra el ex presidente Alberto Fujimori por el, los delitos contra la administración pública, peculado, doloso en agravio del Estado y contra la fe pública, falsedad ideológica en agravio del Estado. En esta casación, doctora, vemos la forma y circunstancia como los señores jueces van, van ordenando, van ordenando basados en los artículos. 100 de la Constitución número 34, del texto único ordenado del Poder Judicial 17 y del Código de Procedimientos Penales. Van ordenando van ordenando todo el proceso, ¿no? Identifican las partes, eh, los, los, los entes que comparecen, como el Ministerio Público, la parte civil, la defensa del acusado, la parte de la individualización del de acusado. Posteriormente vemos los antecedentes, los antecedentes, la forma y circunstancia, cómo se van desarrollando, ¿no? Nos van narrando cómo, cómo se da inicio, cómo se da inicio el presente hecho delictivo, ¿no? Entonces, vemos que el señor, el señor general de división de ese entonces, don José Villanueva Ruesta, mediante el oficio 2041, remitió al MEF, ¿no? Eh, solicitando una ampliación presupuestaria de 69 millones con 597 mil para operaciones a realizarse en Colombia contra las, contra las guerrillas y grupos subversivos. Y vemos cómo este dinero, este dinero va, siendo, va, va, va siendo transferido de un poder a otro no cumpliendo con su objetivo, o sea, no cumple con el objetivo para el cual fue destinado, sino al contrario, se fue distorsionando, se fue distorsionando eh, y fue yendo a parar a manos de los entonces gobernantes del país, ¿no? Y gran cantidad de este dinero llegó a poder de Montesinos y por ende al expresidente Alberto Fujimori aunque posteriormente se trató de devolver, se devolvió, se devolvió una parte de dinero al tesoro público, pero fue con la finalidad de, de encubrir, de encubrir el hecho doloso. ¿no? Entonces, doctora, en la, en la importancia que hemos visto, que tienen estos precedentes vinculares, vemos de que, de que en la audiencia oral y pública, Realizada a Fujimori, se, se tomó la, la, la decisión de condenarlo por los delitos de la administración pública en la figura del peculado doloso en el agravio del Estado y, con la fe, y contra la fe pública. Y fallaron condenando a Alberto Fujimori por, por siete años y seis meses de pena privativa de su libertad. De su libertad. No. Entonces, doctora, vemos que, que los precedentes, que, que los precedentes vienen, vienen, a ser, vienen a convertirse en las jurisprudencias, ¿no? en jurisprudencias que van a ser, y, y las jurisprudencias vienen a ser los conjuntos de las sentencias o decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas, goberna, ¿no? en donde en donde la mayor parte de los abogados van a basar van a basar su defensa, van a basar su defensa en la abundante jurisprudencia que puede existir sobre un determinado tema. Y, y también los, los señores jueces en casos similares en, en casos similares pueden pueden acudir a esta jurisprudencia doctora. Eso es lo que hemos visto con con relación a esta casación doctora. Muy bien, Pedro. A ver, ¿qué otro grupo más está pendiente? Pedro, ¿me envían su lista, por favor, al WhatsApp, ya? Sí, doctora, sí, ahí le estamos enviando su WhatsApp a la lista de los compañeros. Gracias, doctora. Ya, correcto, a ver. A ver, ¿alguno de ellos, eh, ¿alguno de ustedes todavía está pendiente, por favor, de realizar su exposición? Eh, ¿Alguno sabe, algún miembro del grupo que sepa que todavía no ha expuesto, por favor? Ya no las voy a consultar y ya no van a poder volver a exponer. Por favor, verifiquen. Doctora, buenas noches. Disculpa, le saludo al alumno Victoria Tobamán. Ya se le ha enviado este, el... Los participantes del, de, del grupo Víctor, acaba de expuesto, decir, sí. Okay. Lo, que sí estoy, lo que estoy consultando, Víctor, es quiénes saben que faltan exponer. Sí, doctora, lo que pasa, como dijo, lo dijo a mi compañero Pedro, para que mandes los nombres de los participantes, acabo ah, de mirar. Sí ya lo reviso, eso no problema. Entiendo que ningún otro grupo está pendiente de exponer, ¿no? ¿Ningún otro grupo? Ya, ok, está bien, ya entonces cerramos lo que son las exposiciones de la semana pasada, por favor, todos son testigos que estoy repitiendo como cinco veces quienes están pendientes de exponer, no quiero que después me estén escribiendo que doctora, que falté yo, que no puse, que no, nunca nos llamó, que no me dio oportunidad, ya, así que ya damos por cerrada la exposición de la semana anterior. Con el desarrollo de las semanas anteriores en las cuales habíamos establecido respecto a lo que son el proceso laboral, hemos hablado de medios impugnatorios, entre otros. ¿Ya? Profesora, muy bajito se le escucha, por favor, podría levantar su vol volumen. ¿Me escuchan bien el resto? Ahora sí se le escucha mejor, profesora. A ver, como les estaba señalando en las semanas anteriores, hemos venido desarrollando respecto a lo que son el proceso laboral, cómo es que se desarrolla, cómo se encuentra regulado dentro de nuestra legislación, y ahora vamos a pasar a tocar ya expresamente lo que son los tipos de procesos que regula este proceso laboral. Uno de ellos es el proceso ordinario que vamos a ver el día de hoy y cuáles son las etapas de este y cómo se encuentra reglamentado de esta, dentro de esta nueva ley procesal laboral ya, de trabajo. Ahora, dentro del propósito de la sesión de aprendizaje, vamos a establecer, conocer cuál es el proceso ordinario en esta nueva ley procesal de trabajo y conocer y analizar las etapas del proceso ordinario en la nueva ley procesal de trabajo. ¿ya? Ahora, tenemos primero, debemos tener en cuenta y conforme lo hemos venido desarrollando en las clases anteriores, de que el proceso laboral y que regula esta nueva ley procesal de trabajo son diferentes tipos de procesos. Tenemos el proceso abreviado laboral, también tenemos el proceso impugnativo de laudos arbitrales económicos, el proceso no contencioso, el proceso de ejecución, el proceso ordinario laboral y el proceso cautelar. Ahora, como nosotros sabemos y como lo hemos venido viendo en el transcurso de cada desarrollo de la clase, el proceso laboral específicamente tiene un, un objetivo principal dentro del proceso, cuál es resolver los conflictos en materia de relaciones laborales. Ese es el objetivo de esta nueva ley procesal eh, de trabajo. Por esto se, se ha acentuado un, un efecto, podemos, eh, característico propio de este proceso. que es? en lo que busca es el desequilibrio que nace tanto de la desigualdad económica y social, tanto en el empleador y trabajador. Es decir, trata de regular que ambas partes, tanto empleador como trabajador, se encuentren en las mismas condiciones. Sin embargo, también nosotros y como lo hemos venido señalando, esta nueva ley procesal de trabajo se dio con la finalidad de darle un mayor apoyo al trabajador, que en muchos casos frente a esos procesos laborales se veía afectado frente a la desigualdad que se, eh, que se observaba al momento de resolver este tipo de procesos. Ahora, debemos tener en consideración también que esta misma ley establece en su artículo 3 que materialmente el proceso laboral propone lo que es una relación jurídico-procesal. ¿Qué quiere decir? Que dota de ventajas al trabajador especiales que actúan como una desigualdad podemos establecer compensatoria de frente al desequilibrio intrínseco que puede haber por parte del empleador. ¿Qué quiere decir? Es decir, que esta nueva la ley, la, la ley 29.497, que es la nueva ley procesal de trabajo, en el proceso laboral va a ventilar lo que son cuestiones que están mucho, mucho más allá de lo que es meramente patrimonial, por lo que se está eh, de una u otra manera poniéndole valor al trabajo que está reconocido, como en algún momento lo hemos señalado, constitucionalmente como un deber y como un derecho. ¿Ya? Ahora. Eh, vamos a tocar de manera rápida respecto a lo que es el proceso laboral que nosotros también ya lo habíamos señalado. Esta nueva ley procesal de trabajo eh, regula varios principios que se van a aplicar dentro de lo que nosotros vamos a tratar hoy día de lo que es el proceso ordinario laboral. Esos principios, ¿cuáles son? Que los regula el artículo primero de esta nueva ley procesal de trabajo. Primero tenemos que es inmediación. ¿no? Inmediación, ¿qué quiere decir? Que este principio, como lo habíamos señalado, garantiza que el juez deba participar directamente en todas las diligencias que se van a llevar durante el desarrollo del proceso. Con esto, ¿qué es lo que se va a hacer? Prim eh, primordialmente es eh, priorizar el contacto directo con las partes y las actuaciones procesales. El juez va a tomar conocimiento de todas las pretensiones de las partes, va a poder escuchar a los testigos, va a poder, si, re si requiere el caso, eh, ordenar pruebas de oficio, interrogar directamente a los testigos, hacer preguntas aclaratorias, entre otros. ¿Ya? Eh, de acuerdo a las atribuciones que también le otorga esta nueva ley procesal de trabajo. También prima lo que es el principio de oralidad, eh, este principio que busca complementar lo que es la inmediación a través de lo que es el diálogo bilateral, ¿no? es decir, que todas las, par las partes puedan interactuar entre sí. ¿Ya? Y eh, si bien es cierto, eh, aclarando específicamente en, con la aplicación de este principio, nosotros sabemos y como venimos viendo a través de todas las etapas del proceso, cómo es que se desarrolla la presentación de la demanda, la contestación, el traslado, también hubo una parte en la cual rescatamos y aplicamos mucho lo que es el principio de realidad, en la cual esta nueva ley procesal de trabajo, si bien es cierto, permite... Eh, la presentación de documentación por escrito siempre y cuando sea necesaria, pero también establece que si bien tú presentas dicho documento en escrito, toda la actuación y lo que tú quieras plasmar o lo que quieras transmitir de lo que has plasmado en el mismo debe ser de manera oral. Y en la medida de lo posible, toda actuación procesal que se realice dentro del proceso debe solicitarse de manera oral y en cada una de las audiencias que son convocadas por el juez. Ya, salvo las mismas van a ser reprogramadas en caso que se solicite, por ejemplo, la actuación de un medio de prueba, entre otros, un medio de prueba nuevo, prueba de oficio que deba correrse traslado a las demás partes procesales. Sin embargo, pese a primar este principio de oralidad, no impide tampoco que las partes, como en algún momento lo habíamos mencionado, puedan presentar cierta documentación o solicitudes por escrito. Luego tenemos lo que es el principio de... Concentración. este principio de concentración eh, tiene como principal objetivo que es lograr que el proceso se desarrolle en, sin solución de continuidad es decir de que trate que se desarrolle en el menor número de actos procesales no y que con esto de una u otra manera se eh, se contribuya en lo que es el principio de celeridad y economía procesal que también regula esta nueva Ley Procesal de Trabajo. ¿no? El principio de celeridad, ustedes ya saben que es que se realiza el proceso con agilidad con el cumplimiento de los plazos, que nosotros sabemos que pese a existir este proceso, no se cumplen específicamente los plazos que señala nuestra normatividad. Economía procesal que por economía procesal es el marco del ahorro respecto al gasto económico, ¿no? Pero también está referido a lo que es la disminución en tiempo de duración del proceso y el esfuerzo dedicado por parte de las partes, de todos los sujetos procesales, para que éste se desarrolle dentro de la menor cantidad de actos procesales, ¿ya? Y como último principio, eh, tenemos lo que es el principio de veracidad. Este principio de veracidad... Eh, tal y como lo ha venido desarrollando la doctrina, eh, involucra que el juez eh, para que busque a través del proceso laboral la verdad de los hechos entre lo que manifiestan las partes. El juez debe buscar dentro del desarrollo del proceso lo que es la verdad. Ahora, eh, debe tener en cuenta la versión que va a adoptar cada una de las partes, pero no siempre eh, pueden dar quizás una información adecuada. Sea quizás por un error de apreciación, de quien litiga puede tener buena fe. Pero también, eh, de una u otra manera, esto se refiere a uno de los sujetos procesales que puedan inducir quizás a error al juez con algunas afirmaciones falsas o distorsionadas. Es por eso que el juez no solamente debe plasmar su... Eh, la interpretación que va a ser al momento de, eh, o la motivación en una resolución respecto a las posiciones o pretensiones de las partes o las declaraciones, sino también debe basarla en el análisis de manera conjunta de los documentos que sirven o que son necesarios para sustentar la pretensión de las partes. ¿Ya? Ahora. Como habíamos mencionado hace un momento, dentro, de este proceso, dentro del proceso laboral, eh, la nueva ley procesal de trabajo reconoce la existencia de diferentes tipos de procesos laborales, ¿no? que acabamos de mencionar. Uno de ellos es el proceso abreviado laboral. Este proceso abreviado laboral, eh, se ventilarán acá lo que son las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar o no superiores a 50 unidades de referencia procesal. ¿Ya? Cuyo valor, eh, bueno, para ahora, para el 2022 es 460, si es que no me equivoco, sí, porque la UIT está en 4600, ¿no? ¿Alguien me confirma, sí? ¿No me equivoco? Sí, doctora, 4600. Sí, doctora, 4, Entonces, la UID, eh, tiene un valor de 460, eh, que es el 10% del valor de, la que es, de lo que es la unidad impositiva tributaria y en el proceso abreviado, laboral se van a llevar a cabo aquellos procesos cuando el cumplimiento de dar no van a ser superiores a las 50 unidades de referencia procesal. Estas pretensiones deben eh, tener ocasión eh, la, la prestación personal de servicios de naturaleza formal, formativa o cooperativista. ¿ya? Es decir, podemos tratar cualquier aspecto, por ejemplo, de pago de liquidación de beneficios sociales, remuneraciones no pagadas, podemos tramitar incluso pago de beneficios de beneficios truncos, entre otros. ¿ya? Al, además, incluso en algunos eh, hechos sobre quizás modalidades formativas respecto a eh, formativas laborales o sindicales, también se pueden tramitar bajo este procedimiento eh, laboral ordinario. Ahora, esta nueva ley procesal de trabajo permite que sean vistos también los casos previos o posteriores a lo que es la prestación efectiva de los servicios, es decir, no solamente eh, en casos previos sino también posteriores a los que se haya hecho esta prestación efectiva de servicios en el proceso abreviado eh, también se llevará a cabo lo que es una audiencia única después de calificada la demanda con los presupuestos y los requisitos que nosotros ya hemos tocado en las clases anteriores. El juez va a emitir la resolución disponiendo lo que es eh, la admisión de esta, de esta demanda y por ofrecidos los medios de prueba. Y además se realizará el emplazamiento al demandado para que pueda comparecer al proceso y contestar la demanda. Ahora. Nosotros también habíamos señalado en este punto de que no confundamos mucho lo que es la comparecencia del demandado con eh, la comparecencia de un testigo, porque si bien es cierto, en algún momento ha habido confusiones respecto a la aplicación, por ejemplo, eh, de declarar reausente o de declararlo este, de no permitir ya que el demandado al incorporarse al proceso pueda ofrecer medios de prueba, son completamente diferentes que comparezca el procesado a que comparezca un testigo. Contra el testigo sí se pueden dictar determinadas medidas para hacer lo que comparezca. Al, al juicio oral y pueda prestar una declaración. Sin embargo, al demandado directamente no comparecer a un proceso le va a afectar porque va a ir avanzando el mismo sin su presencia, bien declarado rebelde. Entonces no confundamos cuando hablamos de comparecencia del demandado respecto a lo que es la comparecencia de otro sujeto, de, perdón, de algún testigo u otra persona que el juez requiera su presencia para, la, para hacer eh, aclarar los hechos que van a postular en cualquiera de las pretensiones a eh, alguna de las partes, ¿ya? Ahora, dentro de este proceso ordinario elaborar en el plazo de 10 días hábiles y con respecto ya a lo que es la citación de la audiencia única, la cual se va a fijar dentro de los 20, 30 días eh, hábiles siguientes a lo que es la calificación, ¿ya? Eh, la, la audiencia se concentra en las siguientes etapas, en este proceso ordinario. Se va a desarrollar lo que es la etapa de conciliación, <coughs> la confrontación de posiciones, lo que es la Actuación probatoria, los alegatos y la sentencia. En una sola audiencia, el juez debe concentrar todos estos. Conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Un momento, por favor.